Hola, me llamo Celia y mi ilusión es andar. Llevo muchísimos años andando, hasta antes de la pandemia me he hecho diariamente entre 8 y 10 kilómetros andando. Me he recorrido San Sebastián por distintas zonas, pero ahora pues, eh, a partir de la pandemia he dado un pequeño bajón. Y si hago cinco o seis, como mucho, y lo demás, pues ahora me canso. Antes no me cansaba jamás, pero ahora sí. Eso es todo.